Saludos y gracias a los estudiantes, profesores y, e interesados por la historia que estáis siguiendo mi serie de, de vídeos sobre metodología, sobre historiografías, sobre relación con la sociedad, en fin, sobre la historiografía del siglo XX, pero sobre todo enfocado hacia la historiografía del siglo XXI. Bueno, hoy rematamos la historiografía marxista, eh, tal como se manifestó a lo largo del siglo XX y nos queda hablar más de la historiografía marxista inglesa que es la tendencia más interesante del marxismo historiográfico del siglo pasado. Nos vamos a referir a los aspectos comunes entre, eh, que, que tienen los diferentes eh, historiadores que nos sirven de, de referencia. Hay evidentemente cierta diversidad individual pero muchos elementos en común. Eh, empezando ya por el desprecio hacia la carrera académica porque al que yo sepa ninguno de ellos los importantes pues hicieron la tesis doctoral sino que se dedicaron principalmente a fomentar su carrera historiográfica al conocimiento y a la difusión de ese conocimiento para fortuna de nuestra de profesión tampoco Jacques Legoff había había hecho su tesis doctoral y el propio Marblock presentó diversas investigaciones suyas como tesis de Stau, cosa que en aquellos tiempos era, era posible. O sea que lo importante era la carrera historiográfica para ello. Bueno, todos aspectos comunes que tienen entre sí los historiadores marxistas y británicos, pues claro, son a su vez compartidos con la Escuela de Anales, pero hay diferencias de énfasis, de tema y, y de enfoque que hay que hacer notar. Voy a referirme a los paradigmas compartidos, a los cinco paradigmas principales compartidos por la historiografía marxista inglesa. En primer lugar, ya lo hemos dicho, la especialización temática en conflictos, revueltas eh, y, y revoluciones, muy productiva. Por ejemplo, en el caso de Hilton, para la Edad Media, pues los, el levantamiento de 1381, eh, para la Edad Moderna... Eh, Hobsbawn, todos los movimientos sociales preindustriales y el movimiento obrero, Thompson también para el movimiento obrero, pues después Car, perdón, Hill estudió la revolución inglesa. La, la revolución rusa y rude la revolución eh, francesa, por lo tanto fue muy productiva esta especialización temática de los historiadores marxistas ingleses. En segundo lugar también se dedicaron al estudio de las transiciones de la antigüedad al feudalismo y del feudalismo al capitalismo en el primer caso Perry Anderson es indispensable y, y también después el debate Brenner de la transición entre el siglo XV y el siglo 16, y, por supuesto, Maurice Dobb sobre, en general, la transición del feudalismo al, al capitalismo. Eh, en tercer lugar, podemos hablar de la aportación teórica y metodológica. Ya lo hemos comentado eh, en las dos sesiones anteriores, eh, los trabajos de Carr, los trabajos de Hosband, de Thompson eh, muy, muy centrado en la... como Pierre Vilar en en el debate con el marxismo estructuralista de origen eh, francés. En cuanto al compromiso, también muy compartido por todos ellos, pues eso se inició dentro del Partido Comunista Británico, su compromiso con la clase obrera inglesa y después también eh, en general eh, con la lucha eh, con, contra el fascismo que le, le, les, tocó, les tocó vivir. Después de 1956, la mayoría se fueron del Partido Comunista Británico y el compromiso ahí en ese caso ya sería con la nueva izquierda, con los movimientos pacifistas, sobre todo el movimiento contra el desarme en el que se implicó y son mucho, hasta el punto que anunció que durante un tiempo iba a dejar de, de escribir por por ellos era muy serio tanto en el tema de la investigación como en el tema del, del compromiso social en quinto lugar como elemento común menos conocido o menos valorado sobre todo en historia contemporánea es eh, el, el, los estudios de mentalidad eh, social que, que hicieron muy influidos por la antropología pues en el caso de, de Rodney Hilton pues la conciencia de clase del campesino eh, medieval eh, de George eh, Roudet, pues la multitud en, eh, en, en, la, en la historia eh, ¿qué más? pues eh, Rosban sobre los rebeldes primitivos Thompson, su articulito muy importante sobre la economía moral de la multitud y también la formación de la clase obrera en Inglaterra donde la parte de cultural y de mentalidades se le dedica mucha atención bien, eh, a esta esta historiografía marxista inglesa pues como todas las corrientes historiográficas pues eso nacen se desarrolla y, y mueren nunca mueren del todo porque hay una parte de, de su aportación que queda para futura, los futuros paradigmas como pasa con otras tendencias historiográficas importantes no solo del siglo XX sino también del siglo XIX como, como, ya, como ya sabemos Pasan-Presen tuvo una vida breve, ¿no? Mil, entre 1952 y 1989, si la comparamos con la, con la escuela de análisis, breve pero productiva. El problema que tuvimos en la historiografía española es en los 80, cuando... Cuando recibimos, digamos, eh, las publicaciones de crítica al Grijalvo y, de, y, de, y del siglo XXI sobre la historiografía marxista e inglesa, pues ya estaba en retroceso aquí la nueva historia en España. En eso hemos llegado tardo por culpa de una dictadura que retrasó toda, todo lo que fuera la relación de la historiografía joven española con, con el exterior. Entonces, en ese sentido, ¿qué decir? que en los años 90, en un contexto que todos sabemos eh, conservador, al que nos hemos referido varias veces, pues eh, vemos que, por ejemplo, en, en, en Gran Bretaña, eh, el debate historiográfico ya eh, migra del, de la historiografía marxista al, al, al posmodernismo con, con claridad, y es, ahí pierden posiciones los historiadores marxistas ingleses, que aún así, a través de Hossbamn, pues continúan prácticamente hasta hace poco, ¿no? porque la longevidad de, de Eric Hossmann pues ayuda a, a, a, a que pod podemos hablar, hablar de la longevidad del último representante de la historiografía marxista inglesa. Lo mismo que pasó con, con Goff, que también pues eso llegó a los 90 años, etcétera, y fue el último representante de la escuela de Anales, lo cual no tenemos um, otra cosa mejor que hacer que... Que, que celebrarlo eh, naturalmente porque se pudo hacer, pudieron hacer de puente con las nuevas eh, generaciones. Claro, esta decadencia de la escuela de Pasanpresen eh, de, este, eh, decía que tiene lugar eh, en un contexto eh, conservador en los años 90, pero ya en los años 80 se nota ese, ese, ese contexto desfavorable. De hecho, la crisis general del marxismo es anterior a la caída del muro de Berlín. Ahora, en 1989-1991, que se inicia pues la transición en la antigua Unión Soviética del socialismo llamado real al capitalismo, pues claro, muchas cosas como, como, como unas fichas de dominó cayeron, ¿no? no solamente el muro de Berlín. Y, y eso afectó esa, esa caída del muro, no, no solamente al marxismo-leninismo, que era la ideología oficial de esos regímenes en el este de Europa, y eso evidentemente cayó, pero también arrastró al conjunto del marxismo, y no solo arrastró al conjunto del marxismo la caída del muro de Berlín, sino que también eh, arrastró a, al pensamiento progresista en general, incluso al liberalismo que ya casi nos hemos olvidado que tuvo un origen eh, progresista y, y, y ya en los, a partir de los 80, pero sobre todo los 90, se transformó eh, de, de un liberalismo progresista en, en, en todo el mundo al neoliberalismo, a un liberalismo reaccionario neo neoconservador. Por lo tanto, en ese contexto es en el que tiene lugar, pues eso, la decadencia de la historiografía marxista en general y de la historiografía marxista inglesa en particular. ¿Qué queda? ¿Qué es lo que queda del marxismo historiográfico para el siglo XXI? O mejor dicho, ¿qué salvamos del de, de marxismo historiográfico del siglo XX para el siglo XXI? Voy a hacer también cinco notas al respecto. En primer lugar, el paradigma social. Es muy importante hoy, en el siglo XXI, para que no se crea muchos que el, el, el compromiso del historiador eh, eh, se reduce a lo identitario. Es decir, que el compromiso con la sociedad, el paradigma social, eh, eh, sigue siendo tan importante en el siglo XXI como en el, el siglo XX, aunque no solo, porque claro, ahora es más plural, pues digamos, el, el compromiso del, del, del historiador, incluso del historiador eh, progresista. Otro aspecto muy importante que hay que salvar para la historiografía del siglo XXI del marxismo de historiográfico del siglo, del siglo XX es el método de análisis de los fundadores. Yo creo que en mi libro La base material de la nación el concepto de nación en Marx y Engels, que acaba de publicarse, demuestro la superioridad del marxismo fundacional para entender un hecho tan complejo como, como, el, hecho, como el hecho nacional entonces eh, el marxismo en el siglo XXI sigue siendo una metodología para análisis de fenómenos sociales complejos insustituible insustituible en tercer lugar, eh, hay que hablar de, eh, de la importancia que tiene en este siglo nuevo en el que estamos eh, eh, todo, toda la referencia de, del marxismo del siglo XX en tres, en tres cuestiones que están relacionadas, el tema del futuro, el tema del compromiso y el tema del, del progreso. A, a, a, a diferencia de Anales, eh, la historiografía marxista nos enseñó a situar el futuro en el continuo pasado, presente y futuro. Y de eso no podemos prescindir. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que el, los fines de la historia, lo, eso lo estudié en, en un trabajo no hace mucho, los fines de la historia que, que se nos plantean en el siglo XXI, algunos son tan aterradores que necesitamos de la historia y de un enfoque pasado-presente-futuro para discriminar y apoyar lo, aquellos futuros que puedan hacer más felices que infelices a, a, a los humanos. ¿no? Entonces sigue siendo muy importante la relación pasado-presente y futuro en el siglo XXI. Eh, también el compromiso, ya hemos hablado mucho de él, eh, eh, la experiencia marxista es un ejemplo de, de compromiso social de la de la historia y es muy importante eh, en el siglo eh, XXI, ya, ya lo decíamos, para que no solo eh, eh, el compromiso se concentre en lo identi identitario. Y también para impulsar esa nueva idea de progreso que está en la sociedad. O sea, por mucho que eh, dijera el posmodernismo, el proyecto eh, ilustrado no. no no termina porque la gente no quiere que termine, todo el mundo quiere ser moderno y todo el mundo quiere ser, pro, ser pro, eh, progresista y, y todo el mundo eh, quiere ser ilustrado, entonces eh, a eso, en eso no podemos ceder. La, la, la historiografía del siglo XXI, así como cualquier proyecto que se Pueda, quiera presentar historiográfico en el siglo XXI. No es nada si renuncia al paradigma social. También se puede decir que no es nada si, si renuncia a la idea del progreso que ha caracterizado el nacimiento de las ciencias sociales entre el siglo XIX y el siglo XX y sigue, sigue, sigue estando vigente hoy en día. ¿Cómo si no? En el manifiesto de historia-debate del año 2001 dedicamos una de las propuestas a hablar de la nueva ilustración. ¿Cómo si no? Hoy en día es más vi, está más vigente que nunca la idea de progreso que protagonizó en el siglo pasado, no solamente el marxismo, sino otras corrientes eh, progresistas, porque vivimos un momento peligroso para la humanidad, su presente y su futuro con el auge del fundamentalismo, del racismo y del autoritarismo. Por lo tanto eso, paradigma social, método de análisis, futuro, idea de progreso y, y compromiso social de la historia. Claro que el siglo XXI es el paradigma de la complejidad, tanto en el plano científico como de la complejidad social generada por la propia eh, globalización. Por lo tanto, el, nosotros proponemos que en el nuevo paradigma emancipatorio del siglo XXI, además del marxismo, pues haya que contar con el paradigma ecologista, el paradigma feminista y el paradigma global. Sobre esto hablaremos más adelante, cuando ya dejemos atrás la historiografía del siglo XX y entremos más de lleno en las últimas tendencias en la historiografía del siglo XXI. Bueno, nada más. Eh, para saber más, yo, en cuanto al uso creativo, sin, sin seguir un manual, en definitiva, de las categorías fundacionales del marxismo, pues ya lo dije, la base material de la nación, es la lectura que recomiendo, sobre el siglo pasado, eh, sobre la historiografía marxista del siglo XX, pues en el caso del mundo francés, ya lo dije, Pierre Vilar, la historia marxista en Historia en construcción del mundo hispano o latino, si se quiere, eh, el, el libro de Joseph Fontana, Historia, análisis del, del pasado y proyecto social, y para el mundo anglosajón, eh, eh, pues, lo, los trabajos de la historiografía marxista inglesa. Eh, en primer lugar, los historiadores marxistas británicos, un libro de Hartford Key, donde repasa un poco lo que es la, la escuela de de Pasantres, imprescindible, editado por la Universidad de Zaragoza. Me sorprende que no, no cuente con Carr, por ejemplo, con E.H. Carr. Bueno, supongo que será por su origen conservador y porque no, no, siendo marxista no militó en el Partido comunista británico, pero vamos, es un error. Igual es un error a George Houdet, por mucho que se dedicara a, a, a trabajar sobre la realidad francesa, dejarlo fuera de, de ese libro, el historial marxista británico, muy, muy, muy interesante y desde luego, y termino con eso la compilación de artículos sobre cuestiones de método y de historiografía eh, de, de Erich Hosba, eh, que, que, que no hace mucho eh, publicado en, en español que se titula eh, Sobre la historia Nada más el próximo episodio nos vamos al otro lado vamos a hablar de la influencia del postmodernismo en la, en la historiografía global entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Muchas gracias.